Sabinader encabezó en el día de hoy el primer Picasso de lo que es la ampliación del kilómetro 9 de la autopista Duarte. La obra busca desarrollar las vías más importantes del país, propuesta que serán llevadas de 8 a 14 carriles en el periodo que tendrá que comprender 10 meses a partir del inicio de esta obra. Una interesante obra que anuncia el ministro de Obras Públicas, el ingeniero de línea Ascensión, en compañía del presidente Luis Abinader y las demás autoridades que estuvieron allí. Vamos a ver parte de ese acto en el día de hoy. A cambiar totalmente será un puente como este para proporcionarle seguridad a los que por allí transiten. Pero aquí dejaremos espacio, Carolina, para que con la mujer con ustedes podamos contratar artistas plásticos para que allí desarrollen murales y esto se haga en un espacio no solamente de convivencia sino en un espacio que sea el de confort y de herbusura en toda esta parte señores nosotros no vamos a desplazar a nadie vamos a readecuar vamos a readecuar y vamos a transformar lo que realmente todos debemos admitir que hay una situación caótica, en una situación de orden. Precisamente estos trabajos citados forman parte de lo que es el proyecto ejecutivo de solución vial que abarca precisamente la reconstrucción y aplanación de importantes vías en la República Dominicana. El Ministerio de Obras Públicas con ingenieros de línea Ascensión, muy activo llevando a cabo estos trabajos de remodelamiento, acondicionamiento, afartado, bachado de las principales vías del país. Ahora esto tiene que ver con la ampliación de esta importante vía que es la autopista Duarte. Este kilómetro 9 que siempre hace un dolor de cabeza para los usuarios, pero qué bueno que ya se anuncia esta importante ampliación de 8 a 14 carriles. Qué bueno.